esta pasión Yo quiero volverte a ver Olvidarnos de tu novio y mi mujer Extraño la dulzura de tu voz Que castigo más cruel